Solo hay una vida. En ella hay un poco de todo. Lo bueno y lo malo existe. Así que mi mejor consejo, resiste, quejarte, para qué sirve. Lo que te pase te seguirá doliendo. Quejarse es perder el tiempo Te deja roto y de nada está sirviendo Cuando vayas a quejarte Mira siempre hacia atrás Y verás que hay muchas cosas Que no todo es de quejar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 y en ese tiempo que vives De todo te irá pasando Lo mejor te irá quedando Los hay que no tienen nunca nada Y esos los ves que se ríen más que tú Ellos no tienen nada